No valió de nada que el hombre hablara, señores. <ríe> Entonces vamos a hablar de farándula. Señores. Ustedes no saben que, bueno, voy a decir mi artista favorito. ¿Cómo es tu artista favorito? Claro, Roche R.D. Yo soy. ¿es, es mi crush. Roche RD. ¿Eh? Roche RD, eh. no, ¿no? Mi amor. Kiko. El, Kiko. el muñequito. A Kiko. Kiko. Kiko. Kiko, ¡Hey, Kiko. Hey, hey! Fanática de Kiko. Fanática eh. de Kiko el Crazy. Vamos el Kiko, fue aquí. Sí. De Maluma, señores. Ah, sí. yeah. Claro que sí, el yeah. muñequito. Mira, mira, mira, mira. Ese es mi artista favorito. Real G. Eh, el que le roba sí. la novia. Mira, él dice algo <risa> que yo de verdad sí estoy de acuerdo con él porque me ha pasado uh -huh. también. Y es como que él dice desintoxicarse de la basura digital, el basura colombiano digital? de Medellín, señores, se retiró por varias semanas, o sea, por varios días, de las redes sociales, de su Instagram, o sea, se desactivó se, se, se de todo para tener paz y tranquilidad con su familia, el nativo de Medellín ha cerrado su cuenta ya de Instagram por varias semanas, por un tiempo, por molestias y controversias, ahora el urbano se alejó de esas redes sociales para disfrutar con su familia y admitió que es la mejor decisión que él ha tomado. Cualquier persona debe de tomar esta decisión porque es para desintoxicarse de la basura digital. Ah, okay. pero yo, Tenemos eh, también. Eso, pero es, <coughs> eso es mentira de él. No, a mí me ha pasado eso que Eso es mentira sí. de él. Te voy a explicar por qué es mentira de él. Él hizo eso porque no aguantaba los bullying que le hicieron porque le robaban la novia. No me <ríe> vengas con esa. <ríe> no, Neto, no me lo ataques. Cuando tú... No, no aguantó la presión. Porque, si eres tú, Neto, que las mujeres te roban a ti a ay, tu a me quito. Y tú sabiendo que la tipa está subiendo fotos. Quito todo. Eso fue lo que hizo. Mira... De que de, de son de necesitasticas sí eso es mío pero no es el único artista que ha hecho esto también Selena Gómez, Bad Bunny yo no soy artista y también lo he hecho a veces cuando yo me siento saturada yo digo no yo voy a, a dejar las redes sociales y la desactivo por varios días sí. a veces también yo, quiero, yo quiero llegar no a la me no me gente desactiva unas redes sociales por amor no me dejes ah, por amor decís, nada checa. por amor mira ese hombre desactivó sus redes sociales Maluma porque todo el mundo estaba hablando que Neymar le robó la novia. ¿Ese no, Digo, porque no la necesidad de eso. No, que le pegó cuerno con, con, con el futbolista. Eso fue por eso. Que deje de estar, y que, es por amor. Ay, y que, que, que, apa, pasa, amor, Sí, que yo creo que tú eres por amor también. No, Era mi amor, y, cuánta, no, y, y a mí me ha pasado Mira, siempre, cosas así. Yo no caso, lo desactivo oye, por eso. El 80% de la gente que desactiva sus redes sociales es por vaina de amor. De vaina, tengo una O por los pretamitas. También. Nosotros a veces no, hacemos los prestamistas, Es Frailey. Se los prestamitas. <risa> Se <Por> los prestamitas <risa> prestamita a veces. Tiene sus redes. Sí. Ah, mira, Fulano está allí bebiendo. No, yo a veces lo hago porque estoy Bloqueado. saturada. Claro, saturada de fotos, de ver y de votar. O cualquier el lado el tuyo, bien bonito, o vaina, es así. No, no. No, es soltero o casado para poder hablar lo que voy a decir. Yo soy soltera. Ay, ah, soltera. Gracias a Dios. Mira. mira, lo ha desactivado porque siento una presión con alguien. Mira. Igual que Maluma la sintió. Sí, igual que Maluma. Porque Maluma la sintió. La sintió. ¿Eh? No, mira, Todo el mundo hablando madre. de Neymar. Y con eh. la Novia, ¿Eh? cualquiera se pone loco. Su... Él, él no se ha matado <risa> porque tiene dinero. Pero a mí me pasa algo así. No que tú le cantaste en el cumpleaños de él. entonces un amigo que tú le cantaste en su cumpleaños a él. Parece que no. era hace tiempo que estaban en esa <risa> Uno como figura, Dios mío, ¿eh? Y Ay le roban, mi, a mi, la, novia, mi, le roban mi, la novia. Mira, Yo. él dejó este, este mensaje y dice, las redes sociales no lo son todo, y eso es cierto. Sí, no, claro. Si no, claro, no me ven claro. mucho por aquí, sí. es porque estoy viviendo, riendo y jugando. Oh. Te, invito a que <risa> lo, <Viendo. risa> te invito a que lo hagas también. Maluma estaba con unos gritos, mira. No, cada cada, cada, Yo lo etiqueté cada vez pregunta. que, que aso, suben un comentario, lo etiquetan. Bueno, Las pues ya... De tu suerte, La Sopa, Telemundo, <risa> El Godi la Flaca. Cada vez que hablaban de ese mismo tema, mencionaban lo mismo, los osobrosos. Todo el mundo hablaba lo mismo. <risa> ¿De qué estaban hablando? ¿De qué tipo le pegan cuernos eh, con Neymar? Entonces, tipo, para poder buscar la forma, buscar el, el, el, el contraste, desactivó sus redes, sí, ¿eh? Sí. Desactivó sus redes. Entonces, uh -huh. No es porque de que saturarse de que tal cosa. Bueno, usted puede saturarse en redes sociales de que un tiempo, pero mira, algún problema tiene. Bonnie, yo no sé si Balboni, porque Balboni como que, como que es loco. Va hay que entenderlo sí. así, porque Bonnie es loco. Sí, como locado. Sí, como como que es, es un loco manso. Ya va es así, esa es su forma. Oíste, esa es su forma, <risa> esa es su forma. Y Bonnie es una gente eh, que todo lo que ella hace está bien, eh, porque como que es loco. Sí, sí, sí, sí, como que a lo loco no, ¿no? Eh, uno eh, se agota, eh. uno se agota a veces también. Que, pero que Ma Maluma no lo hizo por agotarse, Ma lo lo hizo por el chisme que había de que le robaban la novia en el mar. Señores, bienvenido a Ariel Polanco, eh, Polanco, parte de este equipo, estará señores, con nosotros. Se paraliza feliz. el país, maestro, maestro. Vea, por qué me le busca ese micrófono, muchachos. Eh, estos tigres son Ay, de pica. Eh. ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? Armeme <risa> eh, ese hombre. hombre. Eh, Ariel, es eh, yo No eh, estaba eh, en otra cosa, eh, cosa más. Ariel, dije que, ah. que, que Maluma desactivó sus redes sociales para ¿qué Sí, eso es como una estrategia que están haciendo los artistas ahora. Y no fue para por el impacto, lo luego que sal, ¿cómo? Creo, ¿no? ¿Cómo? No que, fue por los cuernos que te estaban pegando, o sea, por la, la saturación de información que había. Si es por experiencia propia, <ríe> te digo que sí. No, <todo>. Hasta, ¿eh? Imagínate tú. La gente hace muchísimas cosas. Si sí, desactivó las redes, una cosita, pero la gente ya hace bueno. muchísimas cosas. ajá, Inventa redes. ¿verdad? Déjame claro, introducir. Yo, no, yo todavía no he llegado el momento de que eh, pues figureo, desactivar la cuenta porque no se puede okay. por otra cosa. Pero ese pero señor, cuando estemos al nivel lo hacemos. A donde pipa, y no hay redes pues por ningún lado. Óyeme, pero eso no fue de que porque quiere que, que, no. liberar. La presión de mar que le llevó la mujer y la vuelta. Eso no es todo el mundo que lo aguanta, Ariel. Y, y él, Así es. Y toda la página de farándula. De, de sí, oye, El mundo está tan de vuelta que ese señor tiene un, Al avión, revés. un, un avión privado y de todo. Y esa mujer se le fue con el... Otro. Es decir, que usted, Pero, conchero, que es está que sospechando... Lo, los cuernos <risa> no tienen identidad. <risa> los, cuernos los, cuernos de... no tienen, los cuernos no tienen fortuna. Los cuernos no tienen nada. Los cuernos son los cuernos. Y déjame decirte algo. Son los cuernos. Los cuernos son los cuernos. Y esto no es y esto no, es, y esto no es cuestión de, que de, de mujeres, de hombres. Hay seres humanos que le, que son, que son infieles de naturaleza. Y hay y hay, hay mujeres y hay hombres que son mujeres, eh, que son infieles de naturaleza. ¿Me entiendes? Y lo, llevan y en sangre, ya, lo llevan en la sangre, no los lo llevan en la sangre. Pero lo bien pego. profundo. Claro. No, que eso no es lo no que dije. <risa> Yo lo que sé es que Malumba desactivándose eh, lo hace nítido. O sea, déjame, déjame introducirme, viejo. Ah, sí, más es que Mira, aquí estaba, somos así, eh, eh, Ariel. Estaba eh, realizando mis labores cotidianas. Se sí. si viene un poquito tarde, ¿Qué culpen son, a... Que son, a te, te el señor, eh, ¿cómo se llama? Roberto Augusto Neris Peralta. Sí, ¿Con Neris tú estás reuniéndote? Sí, estaba hey, haciendo hey, una, hey, unas hey, voces comerciales ahí. Hey, Teníamos hey, un huidero en el estudio de grabación. Pero llegamos aquí. Un saludo para Roberto que está en sintonía. Ariel no. estará con nosotros o sea que yo mañana voy para Punta Cana eh, con el equipo aquí. aquí con los muchachos aquí hay fiesta estos tres días candela no no vamos eh, eh, no ahora o sea, me gusta la temática y la la, la temática de yo siempre desde uh -huh. que desde que inició el proyecto los asombrosos le he estado dando dado seguimiento y yo creo que un un proyecto así donde los jóvenes se puedan expresar, donde se le pueda hablar uh, con un poquito más, un, con un lenguaje un poquito más llano, para que los jóvenes dijeran la información eh, de una forma ya un poquito un más diferente. juvenil y diferente, pues es positivo y es válido, ¿me entiendes? Siempre con el manteniendo un grado de respeto, siempre. que con eso ustedes siempre se han identificado y qué bueno que sea por aquí por TeleNor. Y para adelante vamos a echar para adelante. Yo así, de mañana en adelante estaré aquí. Así que están los muchachos, sí. ustedes tres estarán aquí en eh, eh, Los Osobrosos. Así que ya ustedes saben. Y eso fue de lo de Maluma, todo el mundo sabe que eso fue por despecho. Ya cuando llegue depresión. te va a sentar allí. Porque tú eh. sabes tenés que a <risa> un trabajo encendido con la pámpara. <risa> <risa>